Chaco Top AP. Pink One. EL TROLEO Un campeón perfecto para divertirse en la línea más aburrida del juego, con un muy buen early game y un late game explosivo, vas a ser el payaso de la fiesta jugándolo, siendo imposible de y tilteando el top laner y el jungla enemigo, no porque seas bueno, sino porque están jugando contra un Shaco. con una build súper variable dependiendo de lo que tu equipo necesite, así es como se juega, Shaco top AP. A nivel 1 te desbloqueas la W, en segundo 50 pones una caja en el buffo de tu jungla y dos más cuando recuperes el cooldown, haciendo esto ya le estás dando una ventaja directa al jungla, haciendo que su clear sea mucho más rápido. Una vez en línea vas a querer sacar nivel 2 rápido, así que vas a poner una caja en la web y la vas a pushear. Las cajas tienen un rango de fear mucho más grande del que parece, así que cuando veas que el enemigo se va a comer una caja, vas a querer estar atento para pegar un básico desde la espalda, así que aprovechar la pasiva de Shaco. Si el enemigo está jugando pasivo, pones cajas en los minions y pushear la web constantemente. Si el enemigo está jugando agresivo, pones cajas en tus minions para que él no pueda farmear. A nivel 2, el game plan es similar: te bloquea E y siempre que tengas el cometa arcano la vas a tirar. Después de nivel 3, vas a estar haciendo siempre lo mismo: mantener dos cajas atrás tuyo y pushear la web con otra. Esas cajas te sirven como un seguro por si un enemigo quiere gankearte o el laner quiere pelear. Si el enemigo te a la wave y estás bajo torre puedes saltar con la Q, poner una caja atrás y tirarle la E, Todo el dolor y sufrimiento para el laner enemigo acaba de empezar, porque a nivel 6, Shaco es el rey de los trolls. Usando su ulti para baitear al enemigo y saltar en las cajas, el 70% de las veces querés hacerte pasar por el clon. Hacia donde esté tu mouse es donde vos vas a salir. Hacia el lado contrario, sale el clon. Cuando solo pegarle un básico al enemigo y apretar la R y después seguir apretando la R, vas a mover al clon y vas a poder baitear al enemigo muy fácil. Cuando el enemigo se dé cuenta de que estás haciendo siempre lo mismo, lo vas a querer hacer al revés. Se van a confiar tanto de que el clon es el que se está escapando que van a querer matar al que tienen adelante, lo que no solamente los va a matar, sino que los va a tiltear. La ulti de Shaco también lo hace invulnerable, por lo que puedes dochear una gran cantidad de habilidades que te pegarían siendo cualquier otro campeón. Una vez tengas tu primer ítem y botas, vas a querer invadir tu jungla, proxy farmear o buscar pixel mid o bot. Vas a hacer algo así como un jungla secundario que cada tanto va a ir top a farmear un par de waves. Antes de una gran pelea en un objetivo, vas a querer poner cajas 20 segundos antes que puedes generar la kill de un enemigo. Si los enemigos están todos juntos, podrías tirar un clon bomba. Saltas con la Q y spawnes al clon encima de ellos, lo que va a sellar al equipo enemigo, permitir. Que tu equipo pueda entrar y ganar la pelea. Una variante del truco es ultear, mover lejos al clon, esperar a que esté a punto de explotar y se ataca en la Q, moviendo el clon hacia vos y haciendo que explote en la cara del enemigo. Yago también es un muy buen split pusher gracias a las cajas y al clon. La caja le pega a la torre, pero a la torre le pega primero a la caja. Así que siempre vas a querer esperar a que un canon esté tanqueando para poner una caja. La ulti también es muy buena para splitear, porque básicamente es un sexto campeón que te ayuda a pushear las waves, algo así como Shorik y su Maiden. Para la bull, siempre vas a salir Anillo de Doran, en tu tu bota Jonia, en tu si necesitas defensa, Warison on Focus si quieres pegar. Si tiene un tanque, vas a ir Abrazo demoníaco. Si tiene resistencia mágica, vas a ir bastón del vacío o llama sombría si tiene muchos escudos. Y siempre vas a terminar coronando con un Rabadon. Estas son las runas. Siempre vas a salir Cometa Arcano porque querés molestar en línea. El resto de runas son todas de generación de manada. Porque es lo que más necesitas ya con línea. Esta es otra rama alternativa, pero generalmente la mejor no es Cometa Arcano. Gracias por ver.